Hola, gente de YouTube. Soy yo, Predes5098IT, y hoy estamos con un nuevo video para el canal. Perdón, es que tengo la mente un poco. Tengo la mente en blanco. Bien, primero les voy a enseñar un tutorial de cómo hacer. de cómo ponerte un banner en YouTube. Bueno, comencemos. Primero le das a editar canal. Pero si no tienes la versión actual de YouTube, puedes ir donde está aquí el una como un un, un un grenaje o algo así, no me equivoqué pero para ponerte para ponerte banner simplemente le das aquí donde está la foto y luego le das a donde dice luego si puedes elegir la foto que quieras ¿Qué fotos tan raras tengo? Puedes elegir la foto que quieras. O puedes... Bueno, creo que me voy a cambiar el banner. Hice este video porque quería cambiarme el banner. Pues puede ser que algunas, algunas partes no aparezcan por el tamaño que les pone YouTube. Bueno, comencé. Ahora sí, primero le das a la foto que quieras. Hay un error con actualizar el banner del canal. Pues tienes que elegir otro banner. Otra foto que si sí le quepa. Ok. Puedes elegir la foto que quieras. Listo. Le das a guardar y esperar a que se cargue. Aviso. Puede ser que algunas... Algunas partes de la, del banner no aparezcan por el tamaño que les pone YouTube. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y compártanlo, si, y compártanlo con sus amigos. Bueno, adiós.